Sucesos que han ocurrido en 12 de noviembre antes de empezar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita ahora si sí, continuemos vamos a ver los sucesos que han ocurrido 1838 nicaragua abole la esclavitud 1900 finaliza la exposición universal de parís 1905 noruega realiza un referéndum para elegir entre monarquía o república 1912, es asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, en Madrid. 1927, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, 1936, se inaugura el Puente de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos, el más largo del mundo en ese momento. 1969, el periodista Simores muestra la matanza de Nailai. 1971, el presidente de Estados Unidos Richard M. Nixon afirma enviará 45.000 soldados más a Vietnam. 1991, en Delhi, Timor Oriental, fuerzas indonesias abren fuego contra las protestas estudiantiles. 1997, Ramzi Youssef. Es declarado culpable del atentado a las Torres Gemelas de 1993. 2001, Los talibanes abandonan Kabul, Afganistán, por el avance de la Alianza del Norte. 2014, por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa, Pilae, sobre el cometa 67P Chuyumov-Gerasimenko. 2017, un terremoto de magnitud 6,9 Saku de Costa Rica, 2020, sale a la venta la PlayStation 5. Esto ha sido todo espero que lo hayas disfrutado si fue así no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir viendo contenido similar, un gran abrazo bye.